Muchísimas gracias, eh, muchachos, y a toda la gente que está con nosotros. A propósito del de tema que tratábamos ayer, de la recolección de, de la basura, el invitado que teníamos en el día de hoy y el, eh, el comentario que hace Francis al final de, de, de su tema, Tratar, quiero sumarme a esto. Creo que nosotros tenemos, porque hay varias realidades con el tema de la recolección de la basura en nuestro en nuestro pueblo, San Francisco. Está el papel que tiene Móvil Soluciones está el rol que tiene el ayuntamiento municipal y está el rol que tienen las comunidades, que tienen los ciudadanos, esa responsabilidad ciudadana, valga la redundancia, de cumplir con lo que la parte que le compete, que tiene que ver primero, se supone que Móvil Soluciones debe dar un servicio eh, con lo establecido en el contrato eh, en el momento que se le fue adjudicada la recolección de los desechos, de que vayan eh, o sea, de que vayan a los sectores a recoger la basura de que sus camiones estén en óptimas condiciones para poder dar el servicio de que tengan el personal eh, para poder dar ese servicio y todo lo que eh, tiene que ver con ofrecer todo lo que tiene que ver con ofrecer un servicio adecuado a la ciudadanía a través de ese contrato que se hizo Móvil Soluciones Ayuntamiento Municipal Está el rol del ayuntamiento también, esa parte que tiene que ver con la supervisión, de hacer que las cosas eh, se cumplan, esa parte de la comunicación para lograr un trabajo eh, pues más idóneo, el, en una institución o cuando hay empresas colaboradoras, outsourcing o cuando usted tiene un subcontrato o, o ha adjudicado a una empresa fuera de, de la suya, por ejemplo, en este caso el ayuntamiento municipal que tiene a móvil soluciones, la comunicación es vital. Y es uno de los problemas que planteó eh, Eric acá, propietario de Móvil Soluciones, donde decía, es que te hemos tenido por la entrada de la nueva, uh, de la nueva administración, el señor Siquio, tenemos un asunto, un problemita de comunicación que no hemos podido adecuar los horarios, el personal y demás. Esto es vital. Y entonces ahora entendemos que es una de las cosas que están pasando en San Francisco de Macorís y que le decíamos, bueno, ¿y cuando entienden el, cómo va ese proceso de, de, de encaminar, de ponerse a la par, de poder llegar a acuerdos de horarios, de personal y demás? Porque al final la gente lo que ve es que la ciudad está menos limpia en sentido general y se supone que los ciudadanos antes de entrar siguió y cuando estaba Alex el comportamiento no ha variado. Aún siendo irresponsables mucho porque ellos mismos no lo dicen, pero los ciudadanos son lo mismo, no han venido de, de otro pueblo. Lo que sí es una realidad eh, en la compañía, con la comunicación, el ayuntamiento municipal y todo lo demás que nos explicaba acá en la entrevista. Quiero eh, adherir al comentario, el rol del ciudadano y la responsabilidad que tenemos. Si usted sabe que la basura es los lunes, miércoles y viernes, por ejemplo, que es va a su sector... Y usted la debe de sacar a las 7 o a las 8 de la mañana. Si el camión pasa a recoger la basura, ¿por qué volver a sacar otra bolsa, otra funda de basura, ya luego de que usted sabe que el camión pasó y que no vuelve hasta el miércoles? Si usted pertenece a la Villa Olímpica, por ejemplo, ¿cómo es posible que usted va a ir a, a la Avenida Libertad a llevar la basura? O sea, de una comunidad a otra, o los colmados, por ejemplo, como denunciaba ese amigo televidente, en la entrada de la Ercilia Pepín, que los colmaderos de la zona mandan a sus deliveries a tirar la basura a la entrada de su sector, que se ve horrible, señores, porque en una entrada de un barrio, de una comunidad, como ese caso del, del ensanche eh, el olímpico, en el sector Olímpica. Eh, que hay un vertedero prácticamente, o sea, hay un cúmulo de basura y que eso se ve muy, pero muy mal. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros en las comunidades seamos los propiciadores de que se hagan pequeños vertederos? Nosotros necesitamos tener un poquito de conciencia y ayudar, colaborar y aportar. O sea, cuando usted saca la basura en horarios que no es eh, el que le corresponde, no es la casa del vecino que se ve horrible, es usted que está sacando las basuras en horas eh, fuera o en días que no le competen. Entonces debemos de tener cierto nivel de responsabilidad ciudadana para no cargarle todo el dado allá una situación existente. Porque hay una situación, como bien lo planteó eh, en nuestro invitado en el día de hoy. O sea, hay una realidad, hay un tema de comunicación que se está dando entre la compañía y el ayuntamiento municipal. Pero hay un rol que como ciudadanos nosotros debemos de cumplir. O sea, una responsabilidad social. Si usted va en las calles, ¿cómo es posible que usted se coma un, una galletita o se coma una fruta y usted tire la basura en las calles? A veces yo he visto este, este comportamiento y yo me pregunto, pero ¿cómo es que pueden usted bajar eh, el cristal del vehículo y tirar la basura a la calle? Porque yo solamente de ver la acción, eh, o sea, me es chocante y mucho menos hacerlo. Vamos a tener un poquito de educación en este sentido, vamos a orientar a los niños. Un dato importante que daba Eric acá es de que van a llevar, en lo que tiene que ver con estas campañas de orientación, que la van a llevar a las escuelas. Hay que orientar a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, desde el hogar, por supuesto, y ellos como institución lo van a hacer para educar a la ciudadanía y a los muchachos en los centros educativos. Pero esto conlleva tiempo. Esto es un proceso un tanto largo. ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la responsabilidad? Es en el hogar. Es en el hogar que nosotros debemos de fomentar la educación en todos los sentidos, señores. Vamos a ser ciudadanos más comprometidos con nuestra sociedad para que no tengamos que a veces estar quejándonos eh, de manera eh, irresponsable o sin tener eh, la verdad o teniendo un comportamiento inadecuado y escribiendo o llamando a medios cuando nosotros somos los primeros que incumplimos con la ley. Tenemos una llamada. Buenos días. Buenos días, eh, Marina, de aquí de los Rieles. Mira, Carolina, realmente me sorprende la capacidad que tú tienes para hacer análisis. Y ese análisis que tú estás haciendo realmente no tiene desperdicio. Me siento orgulloso de que en mi pueblo vivan personas que tengan la capacidad que tú tienes, realmente. Gracias. Eh, tal como tú dices, es un asunto de educación. Porque yo pongo el ejemplo del parquecito de los mártires. Aquí no hay un parque más organizado y más limpio que ese. Usted va a ese parque un sábado a las 10 de la noche y no encuentra un papelito en el suelo. ¿Tú sabes por qué? Porque las moradores de ahí, de esa comunidad, a la persona que llega no le permiten que tienen ni siquiera un vasito en el suelo. Entonces es un asunto de educación. La gente tiene que entender que cuando usted salga un, una funda de basura después que el camión pasa, usted no le está haciendo daño al ayuntamiento. Eso es mentira. Es automismo que está haciendo daño. Porque ese contaminante, ese efecto contaminante que hay, es a usted a cabo que le va a afectar. Pase buen día y felicidades. Muchísimas gracias, mi don. Bueno, con esto. Mira Carolina, ayer yo vi a una camioneta cruzando por la libertad y una persona desde atrás de la camioneta tirando la, los residuos, la basura, ahí en la acera, tirándola y la camioneta en curso. Es una cosa no sé. reprochable. Totalmente, totalmente. Dios. Falta de educación y de ética. Y desde de identificarte, o sea, con tu comunidad, con tu barrio, con tu pueblo. Por Dios, vamos nosotros a leer algunos mensajes de WhatsApp para finalizar por el día de hoy.